Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia. Un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Pero hoy nos reunimos para despedirlo ya que nuestro Señor se lo ha llevado. Así que descansa en paz, chihuahua. Ave María. Jesús lleva al chimuelo al ataúd, Ave María, don Cristo lleva al chimuelo a su lugar. Chimuelo descansa y estás en paz y ahora el momento más triste de la jornada sin duda adiós chimuelo descansa en paz ¡Eh, perro hueón, sale Mierda, no no no ¡Se lo comió! la la boca! esto. esto! a mi mi no no no te no a Abre boca, abre boca, boca, Bueno, después de algunos inconvenientes, ahora sí, Chimuelo va a descansar sin paz. Está con un poco de hambre, pero está en paz. Adiós, Chimuelo. Siempre te amamos más que mascota. Fuiste un hermano.